En Sinosupli te queremos invitar a la Expo Impresión 2022. Que se llevará a cabo en World Trade Center de la Ciudad de México. Este próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril, ahí podrás encontrar muchas promociones de nuestras diferentes máquinas e insumos: máquinas de CO2, CNC Router, dobladoras de acrílico, dobladoras de letras. Refacciones para tus máquinas láser, tubo de CO2, lentes de enfoque, fuentes de poder. Flotter de plotter flotter de X1. Trácte de sublimación, flotter de corte, cilindros tazas, clonas, tintas viniles, X-Banner, Pop-Banner y mucho, mucho más pre en el link que aparece en la descripción debajo de este video y obtén una entrada gratis a nuestro evento. Te, ¡Te esperamos. esperamos.